Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué placer tener a cada uno de ustedes en esta noche aquí. En primer lugar, debo reconocer que usted ha separado un espacio de su tiempo para poder, en primer lugar, usted beneficiarse del aprendizaje. En segundo lugar, yo, como expositor, poder beneficiarme también del privilegio de poder compartir los conocimientos adquiridos en esta presentación. Y en tercer lugar, la verdad, para mí, siempre es un honor poder tener en mi audiencia a personas como ustedes que valoran el espacio que toman en esta noche para poder adquirir los conocimientos más importantes para desarrollar un liderazgo que trascienda en el tiempo. Muy bien, aquí tenemos algunos saludos. Tenemos a Johnny Fales desde, o Falcones, desde Ecuador. Un abrazo para ti, Johnny. Gusto de tenerte esta noche con nosotros, Víctor Ramírez desde Tampico, Tamaulipas, un abrazo para Víctor, saludos a Josnei Pérez desde Louisville, Kentucky, me parece, sí, claro que sí, tenemos también aquí a los que están en Perú, y Delfo desde Lima, Perú, y otras personas que están de diferentes lugares, un saludo para ustedes, si alguno más está saludándonos desde diferentes lugares del Perú o de México, o de Latinoamérica, mándenos un saludo y lo vamos a hacer presente por supuesto a cada uno de ustedes, Bienvenida a nuestra líder Gisela Albizuri desde La Molina, aquí en Lima. Aquí más, saludamos a Isa Borner. Aquí más al teniente coronel Alex Cacho. Bienvenido, Alex. Qué gusto tenerte con nosotros. Un líder importante en nuestra comunidad aquí en Perú, a Cesareo Juárez desde Idomitilo, Juárez desde México, Elmer Fuertes desde Perú. Un saludo para ustedes. Voy a tratar de repetir a los que tienen sus nombres. Ángel Canul, ¿desde dónde nos visitas? Bienvenido. Félix Castro, bienvenido Félix, un hombre dedicado a las noticias y al periodismo. Gabriela Gutiérrez. Ángel ¿Cómo? Canul desde Cancún. Internacional. Bienvenido Glicerio. Pronto tendremos la escuela, la escuela de soccer o de fútbol aquí en la zona de Lima Este con nuestro líder y profesor de educación física, el profesor Glicerio Manrique. Así que si usted está en Perú y está en Lima, usted puede enviar a sus hijos aquí. Bienvenido a nuestro patrocinador y al ingeniero Gerardo Rodríguez, desde México. Bienvenido Luis Villavicencio, desde la zona central de Perú. Miriam Terrell, desde Huancayo. Patricia Sousa, me parece que tú estás en Perú también. Eh, Sonia Gutiérrez, ¿Quién más? Estás en un calle, bienvenidos. Y a todos los que nos han visitado el día de hoy, los que nos visitarán en los próximos, en los próximos minutos, estamos sumamente contentos de tenerlos con nosotros. Aquí nos mandan algunos saludos más. Eh, Doache desde Puno, bienvenido Do H. Ángel Canul, desde Cancún. Maravilloso Cancún. Luis Villavicencio, desde Quito, Ecuador. Mira, tenemos un Villavicencio también de aquí, de la zona de este Ayacucho. Bienvenidos a todos ustedes. La verdad, estas cuatro conferencias que daremos los miércoles, usted no se lo puede perder. Una de las razones es porque vamos a tocar temas donde ya el liderazgo no simplemente trata los campos propiamente eh, conceptuales, sino vamos a trabajar ya la parte específica del liderazgo. Hoy, Vamos a tratar el tema de lo que realmente importa en el liderazgo y el título es clave para esta noche. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que ustedes me puedan acompañar. Les prometo que esta conferencia estará también en mi canal, Boris Darmon Canal, en, en YouTube para todas las personas que quieran visitarnos allí y suscribirse a nuestro programa de YouTube. Así que ustedes lo tienen allí. La serie número dos de la Escuela de Liderazgo trata de lo imprescindible en el liderazgo. ¿Y por qué estamos hablando de lo imprescindible? Porque vamos a tratar cuatro temas sumamente claves para desarrollar liderazgo de manera asertiva y efectiva. Por si acaso, las fechas no las pierda. 3, 10, 17 y 24 de noviembre. El mes de noviembre debe ser un mes productivo. Si usted quiere recibir su certificado, escríbanos al WhatsApp 994-886-746, para los que están en el exterior 51 o más 51 para enviarle su certificado luego del término, del término de las cuatro sesiones. Si usted no puede asistir a alguna sesión, lo puede hacer en Boris Darmon Canal, en YouTube y completar usted es el encargado de decidir si quiere ver los videos o no quiere verlos. Y si los completó, nosotros le extendemos a ustedes un certificado de la Escuela de Liderazgo de Darmon Enterprises y del Instituto de Liderazgo Transformacional y Coaching, auspiciado por mi empresa. Muchísimo gusto estar esta noche con ustedes. Mi nombre es Boris Darmos soy doctor en Psicología Educacional y Tutorial. Tengo dos maestrías. Me he dedicado al liderazgo durante más de 40 años y me interesa que usted... Esta noche y durante todas las noches de nuestras capacitaciones pueda desarrollar la capacidad de ser un buen líder, especialmente desarrollando la capacidad más imprescindible que requiere de un líder. Por eso esta noche vamos a comenzar con lo que corresponde a lo más importante. La primera parte tiene que ver con centrarse en lo importante. Cuando nosotros hablábamos de liderazgo y toma de decisiones, también estábamos hablando de cómo nosotros podemos elegir el rumbo que deseamos para nuestro liderazgo. Tal vez muchos de nosotros dijimos, ya, me estás enseñando a tomar decisiones. Pero la pregunta es, ¿qué de lo que yo tengo que tomar es realmente lo que me conviene. Entonces, un líder, para poder desarrollar efectivamente su liderazgo, le conviene entender qué, cuál es lo más importante que él tiene que elegir. Y allí hay que centrarse en prioridades, y darle el lugar en el tiempo para efectivizar un tema, un hecho e incluso una intención. Por ejemplo, Víctor Ramírez, Tamaulipas, quiere buscar en su espectro de intencionalidad cuál es el tema, el hecho... O oh, el asunto más importante para su vida como persona, para su familia como esposo de hogar, para su negocio como empresario, como emprendedor. Muchas de las personas que estamos aquí hemos perdido un sinnúmero de oportunidades porque nunca nos hemos preguntado si aquello que yo estoy mirando como oportunidad es algo importante para mi vida. Porque lo importante, según mi espectro de intencionalidades, debe determinarle, debe determinarle mi análisis centrado, equilibrado, respecto a aquello que yo quiero o que estoy viendo como una oportunidad? Porque si yo no detecto que eso es importante para mí, posiblemente haya otra cosa que más me interese. Y aquello que no veo en él importancia va a disminuir mi interés en aquello y por tanto lo voy a dejar. Pero la pregunta es, ¿estoy siendo analítico de manera equitativa con el concepto de prioridad que me permita determinar si esto que es importante ¿Realmente me conviene elegir o no? Esa pregunta es una pregunta que muchas veces no la podemos tomar. ¿Por qué? Porque somos muy poco analíticos de aquellas cosas que realmente deberían ocupar prioridades en nuestras vidas. Yo voy a hacer un ejercicio esta noche aquí con ustedes. Escriba en el chat qué es para usted lo más importante en su vida. Una sola palabra, por favor, vaya al chat y escriba. ¿Qué es para usted lo más importante para su vida, para su existencia? Escriba, por favor, yo quiero leer. A la una, a las dos, a las tres. Comienza a escribir. Escriba en el chat. ¿Qué es lo más importante para usted? Y quiero describir para ustedes. Gisela, familia. ¿Quién es el próximo? Su familia. ¿Quién más? ¿Qué es lo más importante para usted? La familia, muy bien. Víctor, servir a los demás, muy bien. Mi salud, dice Elmer Fuertes, perfecto. Y Delfo dice mi familia, ¿quién más? Mi familia, dice Johnny, ¿quién más? Mi vida, mi vida. Su vida, dice, ¿quién lo dijo así en audio? Bienvenido. Al escacho. Al escacho, muy bien. Su vida, perfecto, ¿quién más? Diga usted qué es lo más importante. Mi familia y mis hijos, dice Yusnei Pérez. ¿Qué más? Uno más. Mi familia y mis hijos. Muy bien. Cesareo dice Dios. Muy bien. Su relación con Dios. Perfecto. La salud de mi familia. Muy bien. La pregunta es, si usted tiene como algo importante eso que usted acaba de escribir, Luis dice yo, Zenón dice mi familia y, y mi salud, y la salud. Muy bien. Si usted identifica eso como importante, y se presenta una oportunidad para que eso importante sea atendido desde esa oportunidad que usted va, que usted acaba de encontrar la pregunta es qué cantidad de mi tiempo le debo dedicar a eso que yo creo que es importante por ejemplo hay personas que dicen mi familia pero lo que menos hacen es tener tiempo para la familia entonces, su liderazgo queda en stand-by o queda desvirtuado. Dicen, para mí, lo más importante es mi salud. Pero muchas veces lo que más descuidamos es nuestra salud. Un líder que quiere desarrollar un liderazgo efectivo necesita dedicarle tiempo a lo más importante. Veamos un poco el desarrollo, el desarrollo de nuestra presentación. El factor más importante para nuestras vidas, mis queridos amigos, es el tiempo. Escuchen bien, más que una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, también tiene una gran influencia en nuestras acciones, decisiones y hasta en nuestros pensamientos. Yo no sé cuando ustedes pierden a un ser querido. Yo les voy a contar mi propia experiencia. Yo viví 14 años en los Estados Unidos y durante 8 años yo no pude ver a mi papá. No pude pasar tiempo con él. Vivía lejos, en otro país. Tenía circunstancias que no me permitían por el negocio que tenía y porque mis hijos estaban en el colegio tener un poquitito de tiempo con él. Un año antes de que él muriera, yo vine al Perú y tuve un momentos maravillosos para pasar con él. La pregunta es, ¿cuánto de mi tiempo como hijo perdí con ese ser querido? ¿Qué puedo hacer después que lo perdí? ¡Nada! ¿Por qué? Porque no le dediqué tiempo a lo más importante, la pérdida de un negocio. Muchas veces nosotros tenemos un negocio y queremos que el negocio prospere, pero no le dedicamos, la, lo import, no, no, le, no le tenemos el concepto de que es importante y por tanto como no tenemos el concepto de que es algo importante, no le dedicamos el tiempo debido. Y generalmente cuando el negocio no funciona, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a los demás. No, es que el banco no me prestó. No, es que las circunstancias no se dieron. No, lo que pasa es que la gente se puso en contra mía y comenzamos a buscar excusas que lo único que hacen simplemente es simplemente hacernos quedar como personas ignorantes, mediocres, que no hicimos lo que debimos hacer y no le pusimos el tiempo y la energía necesaria porque no lo identificamos como algo importante. Yo tengo una experiencia triste. Cuando yo tenía ocho años, mi madre me enseñó a hablar en público. A los ocho años presenté mi primera conferencia en la iglesia de donde yo era miembro. Cuando llegué a, a graduarme en mi profesión, me dediqué a dar conferencias. Y yo he pasado más tiempo en los hoteles que en mi propia casa. Para mí, el factor más importante era mi trabajo y olvidé aquello que yo tenía que dedicar y que también era mi familia. En algún momento de mi vida, poco tarde, me di cuenta que no había dedicado tiempo a lo más importante. Y las consecuencias se ven en el camino y finalmente a veces solamente nos lamentamos. En el liderazgo sucede lo mismo. Tú quieres liderar un grupo. Por ejemplo, hay personas que están en, en negocios de redes de mercadeo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu gente? ¿Cuánto tiempo le dedicas a enseñar y a capacitar a cada uno de ellos? Me van a perdonar, pero hoy día me voy a sentir orgulloso de que soy uno de los pocos líderes que trabaja con su red dedicándole tiempo para capacitar. Si tú crees que tu red no es importante, no lo vas a capacitar. Pero si tú crees que tu red vale la pena y que debes dedicarle tiempo porque es prioritario, entonces tú tienes que capacitar y tienes que trabajar en él. Si alguna vez tu árbol de negocio se cae y en ese que se cae la culpa lo tienes tú por no haber dedicado tiempo y no haberle dado la importancia que, debida, que debía, eres un líder fracasado, eres un líder mediocre. Por esa razón es importante determinar qué es lo más importante. El tiempo siempre está relacionado con un espacio de oportunidad. Espacio de oportunidad para tomar decisiones. Escúcheme bien muchísima gente, políticos, negociantes, profesionales, personas naturales, nos pasamos diagnosticando los problemas del entorno. Sí, que está pasando esto, no, que el tren ya pasó, no, que yo no escuché el tren sonar, yo no lo vi cuando paró, nadie me avisó. Entonces, esas excusas que ponemos, simplemente son la demostración de que nosotros no estamos capacitados para tomar decisiones porque no hemos identificado qué es lo más importante al cual tenemos que dedicarle prioridad y de acuerdo a eso tenemos que ponerle la fuerza de nuestras decisiones. A mí me da muchísima pena, de verdad lo digo, que muchas personas no toman decisiones en sus vidas porque nunca analizan qué es lo que realmente es importante para ellos. Si tú tienes a tu familia como algo importante y no le das un buen negocio en el cual tú puedas tener tiempo para ella y al mismo tiempo para tu negocio, es que no puedes tomar decisiones porque no sabes, no tienes ni siquiera idea de que aquella oportunidad es importante para ti y para tu familia. Toda decisión involucra más que un simple hecho abstracto, como por ejemplo, negocio. El negocio involucra bienestar para tu familia. El negocio involucra eh, tiempo para ti. Y, y el negocio involucra poder hacer otras cosas, porque tú estás generando. Y para poder generar, tú tienes que tomar decisiones. No solamente identificar qué está bien y qué está mal, sino aprovechar las oportunidades que el tiempo te da. Yo siempre he dicho que la vida no es mala. que la, No hay que luchar con la vida. Lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades que la vida queda. La, la vida tiene espacios. La vida tiene un ambiente de bondad. Lo que pasa es que nosotros siempre miramos la vida desde el punto de vista negativo. Yo estaba estudiando y haciendo mis prácticas en una ciudad aquí al sur del Perú, en la ciudad de Tacna, cuando caminando hacia la visita de una familia que tenía como 13 miembros en la familia, eh, vi a un hombre sentado sobre una madera, un tronco que estaba cortado. Eh, él estaba sentado, era un hombre más o menos de unos 78, 70, 80 años. Y le dije, señor, buenas tardes. Y él me dijo, buenas tardes serán para usted, pero para mí no. Y le digo, pero no puede usted mirar la vida de forma negativa. Es que usted no ha vivido los años que yo he vivido. Y como usted no ha vivido los años que yo, que yo he vivido, yo tenía 19 años, me dijo, por eso que usted me dice buenas tardes. Pero las tardes no siempre son buenas. Entonces dije, tenía todavía unos 20 minutos para llegar a mi cita, me senté con él y le expliqué qué cosa era la vida para mí. Muchas personas me preguntan, bueno, esto has tenido éxito en muchas cosas y en algunas cosas has fracasado. Por supuesto he fracasado en muchas cosas, pero he fracasado en muchas cosas no porque las dejé a un lado, sino porque intentándolo fracasé. Porque dediqué tiempo y aproveché la oportunidad y le puse todas las ganas. Es lindo fracasar cuando le pones las ganas. Qué triste es fracasar cuando tú no aprovechas las oportunidades. Ese día le expliqué a él qué cosa era para mí la vida. Y muchos, me, como les dije, me dicen, Boris, tú has avanzado bastante en muchas cosas. Sí. ¿Saben por qué? Porque yo a la vida no la miro como si fuera algo negativo. Yo miro la vida como una gran oportunidad. Hoy me senté a tomar un café con mi querido mentor y amigo Alfonso Talavera. Y mientras conversábamos, yo creo que hablamos una media hora mientras él comía, porque yo había almorzado una hora antes. Y mientras él hablaba, mi mente corría en posibles y potenciales oportunidades de negocio que tenía. Y le mencioné dos o tres de ellas. Y me dijo, Boris, me ganaste la palabra. Estaba pensando en ellos. Y después nos fuimos a tomar un café. Y cuando estábamos tomando un café, a la hora de levantar nuestras tazas de café, estábamos planeando ya algunas actividades que tendríamos en el espacio y me dijo, Boris, a partir de enero tenemos que impulsar dos nuevos grandes negocios en el sur del Perú. Ya tengo los contactos, ya están las personas, mira, no vamos a tener tiempo, así que comencemos a formar nuestro equipo. Eso tenemos que aprender en darle importancia a lo importante y darle la prioridad necesaria porque el tiempo y las oportunidades aparecen y tú no las puedes perder. Las oportunidades perdidas por no reconocer el tiempo, el margen eh, y los, de los riesgos, generalmente nos hacen o nos paralizan. Tú pierdes una oportunidad porque tienes miedo al riesgo. ¿Saben qué? Todo es riesgo. Todo. En este momento yo estoy hablando y quién sabe, pac, se me corte la voz. Pero mi esposa podría haberme dicho, no hables ya, estás hablando mucho, te vas a quedar sin voz. Seguiré hablando. Lo vengo haciendo hace muchísimos años. Yo no voy a perder la oportunidad que tengo de poder instruir, enseñar, compartir experiencias y aprendizajes, porque la oportunidad perdida es porque me negué a tomar el riesgo. Ver, entre comillas, las oportunidades y echar mano de ellas es aprender a tomar lo importante de la vida. Hacer caso a los paradigmas prejuicios, el que dirán, nos retrasan el tiempo y nos hacen perder oportunidades. Oye, Boris, pero tú has fracasado en esto y vas a comenzar de nuevo en algo parecido. Oye, tú has fracasado en esto otro, no deberías hacerlo más. Al contrario. No hay cosa más importante que golpear la roca hasta que se rompa. Si tú golpeas la roca y tu martillo se rompe, consigue otro martillo y sigue golpeando, porque dentro de poco la roca cederá. Eso es aprender a aprovechar el tiempo y las oportunidades. Pérdida de tiempo puede ser pérdida de oportunidad. ¿Cuánto tiempo te pasas mirando televisión? De paso les aviso que la televisión no paga. La televisión no te paga por las horas que miras. ¿Quién sabe puedes aprender de alguna tontería que ves en la televisión y aprovechar a hacer un negocio? Por ejemplo, vamos a comenzar un negocio con mi amigo y vamos a hacer una academia de eh, fútbol. Tantos niños que están en casa quieren salir, vamos a crear. Mañana a las 9 de la mañana estamos estableciendo un nuevo negocio con mi amigo Glicerio, un especialista en el campo del deporte. Ha estudiado deportes, ha estudiado educación física, él sabe lo que tiene que hacer. Ha liderado jóvenes a nivel latinoamérica, conoce lo que tiene que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechar el espacio y la oportunidad. No podemos perder tiempo. Un tiempo perdido es una oportunidad no tomada o no recuperada. Escúcheme bien, líder. Tú quieres ser exitoso en la vida. No des un paso no muevas un dedo, no pestañe en tus ojos, sino ves cómo aprovechar el tiempo, el espacio y la oportunidad que la vida te da. ¿Cuál es el valor de tiempo? ¿Valor realmente el tiempo? ¿Cómo lo estoy gestionando? ¿Estoy aprovechando? Yo tengo un paradigma personal que me sucede. Normalmente cuando estoy escuchando algo, estoy leyendo algo. Ayer, por ejemplo, estuve mirando un poco acerca de cómo disqué inició el universo. Y por allí usaron una palabra, que yo no recuerdo cuál es, pero me clavó en el cerebro la incógnita de tal modo que dije, no, yo tengo que aprender sobre esto. Grabé el vídeo, lo tengo ya grabado, lo voy a revisar una vez más, quiero saber más de eso. No podemos prolongar el tiempo, pero sí podemos gestionarlo mejor. En ese momento no podía recordar todo lo que yo quería saber del vídeo, pero lo he dejado para que en otro momento, cuando tenga un espacio libre o cuando tenga programado un tiempo para eso, lo voy a mirar. Valorar el tiempo y gestionarlo es clave para un líder. Yo estoy en un grupo, aquí en mi país, en Perú, estamos sufriendo un problema político y estoy más o menos en unos... mirando mi celular por lo menos unos 15 colectivos, y todos ellos ponen noticias de todo tipo y opiniones de todo tipo. No las leo, le juro que no las leo. Paso rápidamente con los ojos y si veo algo sumamente importante, le dedico tiempo. ¿Por qué? Porque yo valoro mi tiempo. Quiero saber las, las opiniones basadas en fundamentos reales, en aquello que realmente me pueda dar un fundamento que pueda yo argumentar después y que pueda servir para poder sacar adelante un proyecto si es político, si es comunitario, si es de servicio social o gubernamental si es para un negocio entonces lo voy a leer pero no voy a perder tiempo en aquello que no realmente me va a producir oportunidad de negocio u oportunidad de gestionar bien mi tiempo usar bien el tiempo que disponemos es clave no es una cuestión de trabajar más sino de trabajar mejor, aprovechando el tiempo disponible. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Yo para preparar esta, estas presentaciones, yo escribo primero un, un boceto, tomo la idea y la dejo. ¿Y saben qué sucede en mi cerebro? Comienza a madurar. Ustedes saben que las frutas primero son flor, luego capullo, o ¿cómo es? Capullo y luego flor, flor, capullo y luego viene el fruto. Entonces, tiene que ser así. No puedes tú estar trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, trabajando y crees tú que vas a producir más. Tienes que aprender a trabajar mejor y para eso tienes que aprovechar el tiempo disponible y en el espacio que las circunstancias te dan, puedes gestionar una idea y, por supuesto, desarrollar mayor efectividad en tu trabajo. Vamos a aprender siete principios importantes para poder eh, trabajar en lo más importante en el liderazgo. Primer principio, trabajar en un entorno ordenado y organizado. escúcheme bien lo que les voy a decir. La mayoría de nosotros tenemos un trabajo arduo que hacer en nuestra casa, en nuestra oficina, y cuando movemos algo de nuestra oficina, comúnmente, digo comúnmente, no voy a decir normalmente porque las personas somos organizadas normalmente pero comúnmente dejamos las cosas en cualquier lugar y después tenemos que ocupar tiempo para organizarlo hay un dicho que dice es mejor no ensuciar que limpiar, y vamos a utilizar ese principio, es mejor no desorganizar para no tener que estar ocupando tiempo en organizar en japonés hay cinco palabras claves para este primer principio. El primero de, de ellos se pronuncia Seidi. Yo no sé japonés, pero me, me encantó este material. Seidi en japonés significa organización. Diferenciar entre los elementos necesarios de los innecesarios en el lugar de trabajo, descartando los últimos. Usted sabe qué cosas no debe almacenar, que no debe tener en su oficina, que no debe tener en su casa, que no debe dedicarle tiempo. Eso es parte de una organización. Tenga a la mano lo que va a necesitar y deseche aquello que no necesita. Si por algún caso cree que va a necesitar algo, póngalo en un lugar que no ocupe su tiempo, pero sea organizado lo más que pueda. Siguiente palabra, Satan. Orden, disponer en forma ordenada todos los materiales y elementos que debemos utilizar para que sean fácilmente localizables, cada cosa en su sitio, <ríe> Qué interesante esto, la verdad, los zapatos, las medias, las ropas interiores, deberíamos organizarnos, mi esposa me está diciendo, ya ves amor, ya ves, ya ves, ahí está, ¿dónde están mis sandalias?, claro, Aquí en casa somos dos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que organizar de tal modo las cosas. Yo tengo un amigo que me enseñó algo interesante para los destornilladores. No sé si ustedes han usado destornilladores. De repente Johnny usa muchos destornilladores porque tiene, su trabajo tiene que ver con la mecánica y la soldadura. Mi amigo, todos los destornilladores que son estrella están mirando hacia la izquierda. Y todos los destornilladores planos están mirando hacia la derecha. Entonces cuando él pone... Un destornillador en el cajón y es estrella, lo pone a la derecha. Él no tiene que ocupar tiempo mirando, a ver, ¿es estrella? A ver, no, no tiene que ser. Simplemente él toma estrella a la izquierda, eh, plano a la derecha. El que necesita un plano, busca el que está a la derecha, ese es plano. Organízate, pon orden. Un líder que quiere tener éxito en, y, y dedicarle tiempo a lo más importante, tiene que tener orden. Número tres, seiso, limpieza. Disponer de espacios limpios y ordenados en los que solo se dispone de las herramientas, materiales y documentos necesarios es clave en el liderazgo. ¿Se dan cuenta que estamos hablando ahora de cosas más específicas? Seguramente usted, después de esta charla, yo espero que algunos de ustedes no puedan dormir, porque van a comenzar a acomodar cosas. Yo tengo una caja donde tengo una cantidad de cables, donde yo busco los cables que alguna vez necesitaré, y ahí está No tengo que ir a buscar cables en todos lados. Tengo un cable por ahí, lo tiro allí, lo tiro allí. Y cuando necesito un cable que más o menos creo que puede estar ahí, voy y lo busco en ese lugar. Tengo cajitas para poner tornillos, cositas pequeñas, y los tornillos están organizados en botellitas de diferente de diferente color o de diferente tamaño y los pongo allí y sé cuál más o menos y le pongo una etiqueta arriba. Yo aprendí este principio en Estados Unidos. Yo no sabía cuán importante es el tagging, tagging, ponerle tag, ponerle un, un, una, un, una identificación en un papel a algo que usted tiene. Eso es un principio básico de orden, de organización y de limpieza. Número cuatro, seiketsu. Control visual. Extender hacia uno mismo los tres conceptos anteriores e implantar pautas de trabajo y orden. ¿Dónde están mis cosas? ¿Los puedo ver? ¿En qué lugar están? Yo tengo incluso aquí cerca de mí un espejo. Y ustedes dirán, ¿para qué usa Boris el espejo? Ah, constantemente estoy mirándome. Porque antes ni me miraba, ni me daba cuenta... Simplemente venía, me peinaba y ni siquiera miraba si estaba vivo o no. Visualmente tienes que darte cuenta de las cosas que están en tu entorno. Yo tengo aquí sobre mi escritorio, tengo una gorra. ¿Por qué tengo esa gorra permanentemente aquí? Porque en cualquier momento salgo a la calle y si está haciendo sol, ya sé dónde está la gorra. No tengo que ir a buscar, amor, ¿dónde pusiste la gorra? ¿Ya lo lavaste o está en algún lugar? No necesito. Tiene que tener algo visual para que rápidamente usted pueda manejar su proyecto de liderazgo y trabajar de manera más efectiva. Finalmente, Tzuke, disciplina y hábito. Construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las cinco de arriba es importante para seguir mejorando. Escúcheme bien. Los seres humanos no nacemos como los patos. No nacemos sabiendo nadar. Eh, yo tengo aquí unos pajaritos que eh, nacieron hace más o menos unas tres semanas atrás y hace cuatro días atrás salieron del nido. ¿Y sabe qué comenzaron a hacer? A volar. Yo dije, los pajaritos nacen volando o aprenden a volar rápido o ya nacen con el instinto para volar. Los seres humanos necesitamos desarrollar disciplina y crear el hábito de construir para nosotros mismos cierto nivel de autodisciplina y compromiso. Escúcheme bien, un líder que tiene compromiso y autodisciplina, es un líder que todo el mundo quiere seguir. No quiero retrasarme tanto en la presentación de esta noche, pero vamos a tratar de ser lo más específico posible. Segundo principio, saber qué se quiere hacer. Hay mucha gente que comienza un proyecto y no tiene idea qué es lo que quiere hacer. Hay que tener ideas claras y ordenadas sobre dónde se quiere llegar. ¿A dónde quieres llegar con tu proyecto? Si tú no tienes... Claro que lo que has tomado como decisión es algo importante, no vas a clarificar tus ideas. Y ahí está el gran problema. Dijimos anteriormente que hay que tener compromiso y hábito, pero ese compromiso y hábito o responsabilidad tiene que traducirse en ideas claras, en ideas ordenadas. ¿A dónde quiero llegar? ¿Saben qué? Yo quiero llegar a los 70 años y sentarme en mi sala. Y saber que los próximos 20 años no tengo que trabajar y que mis nietos pueden correr encima mío y jugar conmigo y no me tengo que preocupar de salir a trabajar y buscar el sustento de, de, para mi vida, porque yo mismo he decidido llegar a ese punto de autosostenibilidad. ¿Y saben qué? Eso no se logra, escúcheme bien, no se logra por inercia, mis queridos amigos líderes. Se logra porque tú sabes a dónde quieres llegar. Les hago una pregunta. ¿Usted sabe a dónde quiere llegar? ¿O mientras vivimos estamos como los conejitos? cling, cling, cling, cling, cling, cling, saltando de un lugar a otro. Sin saber realmente qué es lo que queremos hacer. Hay que establecer objetivos en la vida. Hay que clarificar los objetivos. Algunos dicen, oye, ¿pero qué tan rápido tomaste esta decisión? Claro, porque yo tenía el objetivo claro. Para ti de repente te parece rápido, para mí no, porque yo lo tenía claro. Víctor Ramírez sabe que yo estoy esperando un proyecto que hace más de un año y dos meses lo estoy esperando. ¿Y por qué no lo he abandonado? Porque yo tengo un objetivo, lo tengo claro. Y si yo no soy ejemplo para ustedes, por supuesto, para, para nada, pero por lo menos tomen esa idea. Si tú tienes un objetivo en la vida, no lo abandones hasta conseguirlo. Porque sabes qué es lo que quieres hacer. Si no se sé conoce la meta, lo mejor es parar antes de avanzar. Esa es la pura verdad. Si tú no sabes cómo llegar a la meta o no sabes cuál es tu meta, mejor para, deja de estar haciendo lo que, no tienes, lo que estás haciendo porque finalmente ni siquiera sabes a dónde quieres llegar. Yo le he dicho a mucha gente, cuando tú tomes la decisión de algo, no solamente lo tienes que tener claro, sino tienes que saber a dónde quieres llegar. En función de los objetivos marcados, planificar las tareas y funciones es clave. Es recomendable identificar por adelantado las tareas a realizar cada semana o cada mes en función de la magnitud del proyecto. Yo estaba aprendiendo a volar aviones y decidí irme a un aeropuerto que estaba muy cerca de mi casa y comenzar a volar unos avioncitos que me habían dicho que podía volar. Mi objetivo era volar yo solo ese avión. Y comencé a identificar las cosas que yo tenía que planificar. Tenía que dedicar por lo menos tres veces a la semana, una hora cada día para volar. Y eso es lo que hice. Yo recuerdo a mi profesor de clases de aerodinámica, eh, cuando terminé mis clases, yo era el más adulto de los 17 alumnos que estaban en su clase, le dije, profesor, yo voy a sacar mi licencia... Primero que todos estos acá, y el profesor entró en una carcajada que la verdad, que me dejó decepcionado como profesor. Él había enseñado esa clase durante 35 años, era un hombre adulto. Y yo le dije, profesor, yo voy a sacar mi licencia de piloto antes que todos ellos. Uno de los que estudiaban allí era mi hijo. Él llevó las clases conmigo. Nunca le dije al profesor que yo ya tenía 24 horas de vuelo. Cuando fui a dar el examen de aerodinámica, entonces, y pasé el examen, le llevé al profesor mi certificado de haber pasado el examen teórico de aerodinámica y le llevé también en mis manos la licencia para volar un avión. Y el profesor tuvo que tragarse la risotada y la carcajada que se dio en la clase porque el único que había conseguido su licencia de piloto, era aquel que tenía la meta clara. Escúchame, líder. Escúchame, por favor, lo que te voy a decir. Y no te enojes conmigo. Si hasta el día de hoy no lograste nada permanente en tu vida, es porque no sabes qué es lo que quieres hacer. Me perdonan si, si se sienten mal conmigo. Pueden no asistir a la próxima presentación. Yo no me voy a enojar si no vienes. Pero una cosa te voy a decir. Mucha gente se pasa la vida queriendo cosas y nunca logra nada porque no sabe hacia dónde quiere llegar. Tercer principio. Priorizar. Diferenciar lo importante de lo que no es lo urgente de lo que puede esperar. Eso es priorizar. ¿Qué es primero para ti? Ahora, no significa que tienes que dedicarle todo tu tiempo a ese primero, pero tú te organizas. Tú dedicas tiempo clave, importante, de calidad, a eso que tú quieres hacer. Por eso le das la prioridad que corresponde. Segundo, antes de comenzar una actividad, hay que pararse a pensar para asignar prioridades y determinar cuál se va a realizar en primer lugar. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, un piloto que va a dirigir el avión en el cual usted va a subir y se va a ir a una ciudad, recibe un plan de vuelo. Y un piloto que va a volar un avión comercial, si ustedes no lo sabían, tiene que estar 20 minutos antes del vuelo sentado en el banco del piloto o del copiloto para poder estudiar su plan de vuelo. Lo tiene que saber de memoria, lo tiene que tener esquematizado. Él no puede comenzar un vuelo si no sabe qué cosa es primero y qué cosa es después es fundamental definir cuáles son las tareas prioritarias para asegurarnos en su ejecución. Estoy utilizando este lenguaje del, del pilotaje porque es tan importante saber volar, porque tú, si tú no sabes volar, si tú no sabes manejar un avión, matas a todos tus pasajeros. Tiene que ver con la vida. Por eso es sumamente importante que sea fundamental para ti determinar ¿Cuáles son las primeras tareas que tienes que hacer para poder salir adelante en tu trabajo como líder? La agenda, escúchenme bien, es una excelente herramienta en la gestión del tiempo. No permite, o perdón, nos permite planificar, organizar y priorizar las cosas que tienen que ver con nuestras tareas o lo importante. En cuarto lugar, fraccione los objetivos más grandes en tareas pequeñas y repártelas en tiempos específicos. Ok, yo quiero hacer un negocio, señora Gisela, yo quiero hacer Kay, quiero llegar a tener dentro de poco un sueldo de 20 mil soles mensuales, muy bien, para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Ah, primero esto, segundo esto, tercero esto, y los voy a seccionar, los voy a fraccionar de tal modo que yo pueda lograr el objetivo. Por ejemplo, para presentar esta, esta conferencia, yo hace dos días atrás entré a conocer un poco el tema, desarrollé los títulos y luego comencé a poner ideas generales dentro de cada título. Ayer por la tarde me senté y comencé a fraccionar cada uno de los títulos y las subfracciones de cada título los puse anoche y esta mañana a las 6 de la mañana porque tenía actividades en la ciudad, entonces tenía que poner prioridad a aquello que corresponde. ¿Pero cómo lo hice? Fraccionando las tareas. Es sumamente importante eso. Fraccionar las tareas grandes en tareas más pequeñas te ayudará a tener una idea más clara de lo que quieres hacer y cuáles son los componentes para lograr el objetivo más grande. Escúchame bien. Un líder que simplemente cree que es líder porque habla, porque grita, o porque simplemente la gente le sigue y no saben por qué, no es líder no es líder es simplemente un, un gritón del momento hay que descomponer las tareas complejas en tareas más pequeñas y un poco más visibles más legibles e entendibles hay que realizar un listado de tareas pendientes e incluso enumerar el orden de la realización de cada una de ellas ay, Boris pero eso me va a tomar mucho tiempo entiendo Ahora te va a tomar tiempo, pero una vez que tú estás entrenado, que tú ya sabes cómo se va a hacer, esto va a ser algo sencillo, incluso lo vas a tener en la mente. Determinar el tiempo del que se dispone para cada tarea es importante y el control sobre el trabajo en cada una de ellas. Por ejemplo, en las tardes yo no dedico a otra cosa más que a mi equipo y ellos me consultan. Yo me siento que en la oficina. Yo a veces me paso hasta las 12 de la noche atendiendo aquello que yo sé que tengo que darle importancia. Y si hay un tema específico respecto a lo que tengo en mi red, le voy a fraccionar y lo voy a poner en un tiempo específico. Llámame a las 10. Vamos a hablar de ese tema. Hay que disponer para la tarea un tiempo específico dentro del trabajo de liderazgo. Número 5. Flexibilizar. No seas... Ay, a veces somos tan duros para eso. No sabemos flexibilizar. Entonces, cuando vienen los cambios, no nos sabemos adaptar. Amigos, el cambio es inminente. No se puede considerar las cosas como si las cosas fueran todo el día siempre igual. Sexto, evaluación y control. Al finalizar plazos para la ejecución de tareas, debe realizar evaluaciones y control. Hacer una revisión de tareas de las que nos habíamos comprometido a realizar es vital para visualizar lo que hicimos bien y lo que dejamos de hacer en el camino del trabajo de liderazgo. El monitoreo durante, la, durante y la evaluación al término de una tarea son claves para replantear una actividad. Número siete, identificar las principales vías de pérdida de tiempo. Si tú estás en un barco y tu barco avanzó 30 nudos por hora en la, primera, en la primera hora y la segunda, la siguiente hora avanzaste 29, pregúntate cuál fue la razón. Puede ser el viento, puede ser corrientes o quién sabe estaba echando agua a tu barco. Hay que identificar las principales vías de pérdida de tiempo. Ay, justo me llamó Karina. Uy, justo que teníamos que hablar sobre el tema y le di demasiado tiempo. Uy, justo me llamó Víctor cuando estaba haciendo esa tarea y le di media hora cuando debía darle medio minuto. Es muy importante eso. Hay que tener mucho cuidado en identificar cuáles son las vías de pérdida de tiempo porque si tú no te das cuenta, esas pérdidas de tiempo van a quitar la efectividad a tu trabajo no monitorar la ejecución de tareas podría requerir la inversión del tiempo cuatro veces más de lo que requerimos para lograr un objetivo definido. ¿Qué quiere decir eso? Perdimos un, un espacio de tiempo, la situación se complicó y para restaurarlo necesitamos cuatro veces más de nuestro tiempo para, poderlo, para ponerlo en órbita. O de repente lo perdimos y nunca más lo recuperamos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ven que clave es darle importancia a lo importante, hay ladrones del tiempo, ¿sabían ustedes? El primero de ellos se llama ausencia de objetivos. Oye, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, un amigo me compartió y ahí, bueno, vamos a ver qué hacemos, tú sabes, ah, la vida hay que ocuparse en algo. No tiene sentido. Actividad descontrolada. Mira, por ahora voy a hacer esto. Pero mientras tanto, a ver si es que en media hora me sale algo nuevo, lo dejo y continúo con otra. Actividad descontrolada. Entorno desorganizado. Otro de los motivos por los cuales perdemos tiempo. Porque estamos desorganizados, nada funciona de manera coordinada, y eso es una de las razones por las cuales nosotros no logramos tener un liderazgo efectivo. Es indispensable preparar un plan para combatir los ladrones del tiempo. Me van a perdonar, pero yo les voy a revelar una infidencia personal. Cuando alguna persona me llama y yo tengo una actividad realizándose, mire, hace unos minutos antes de comenzar la conferencia, me llamó mi hijo. ¿Y ustedes saben cuán bonito es hablar con tu hijo? ¿Ah? Especialmente un hijo que va a ser nuevamente papá, y que te va a contar sus alegrías, y otra vez sus... ¡Ah, papá, va a ser niña! Hemos estado... Y te quiere contar toda la historia. Faltaban cinco minutos para las ocho, y le dije, hijo, te tengo que dejar. ¿Qué pasó? Me dice, voy a dar una conferencia. Posiblemente me hubiera preguntado, papá, ¿y cuánto te van a pagar por esa conferencia? Y si la gente hoy día no viene... No me preguntó nada de eso, simplemente me dijo, papá, está bien, después hablamos. Porque él ya sabe que podría robarse mi tiempo si es que sigo hablando con él y él sabe muy bien que papá tiene una organización para sus actividades y las tiene que hacer. Hoy día me llamó Luis, un amigo, y me dijo, Boris, ¿cuándo vas a tener un espacio para hacer esto? <ríe> Yo le dije, tiene que ser fuera de este tiempo. A las 8, el día lunes tengo esto, a las 8 el día martes tengo esto, a las 8 el día miércoles tengo esto, y así sucesivamente. El, eh, a las 9 tengo estas actividades. ¿Yo te digo cuándo? Tú tienes que organizarte. Aparentemente yo no soy muy organizado, ¿eh? Pero, para que vean ustedes, que no permito que alguien me robe el tiempo valioso que tengo. ¿Saben por qué? Porque el tiempo, mi querido amigo Víctor, mi querido amigo Johnny, mi querido amigo... Fudrini, bienvenido desde Suiza, que nos estás viendo. Suiza, ¿no es cierto? Estás en Suiza. Un saludo para ti. Este, la verdad, si tú pierdes un minuto hoy, perdiste un minuto para siempre. Perdóname que les cuente, cuando yo estudiaba eh, parte de mi doctorado en la Universidad de Santiago, en, en, en Chile, tuve el privilegio de tener al profesor Hugo Zimmerman como mi profesor. Y él me dijo, yo nunca tuve un... Un alumno que era teólogo y protestante. Me gustaría conversar contigo porque yo soy ateo. Y le dije, muy bien, profesor. Y tuvimos un café y durante tres horas me explicó lo valioso y lo frágil del tiempo. Miren, ¿ah? ¿eh? Y él me hizo, me hizo hacer esto. Me dijo así, ¿qué escuchas? ¿Qué escuchas? Y le dije, un sonido. Y, y, y él me dice, ¿te estoy preguntando bien si yo te digo qué escuchas? Claro, profesor, le dije yo. No, mi pregunta debería ser, ¿qué escuchaste? Le digo, ¿y por qué dice usted qué escuchaste? Porque cuando yo hago el sonido, el sonido que tú escuchaste es pasado, no es presente. Por eso lo escuchas. Entonces, escuchaste. Y tienes que aprender el principio del tiempo que está dando y dándose al mismo tiempo. Es decir, el tiempo siempre está en el pasado, porque lo que tú hagas en este segundo ya pasó. Alguien se dedicó a hacer un cuadrante para desarrollar un liderazgo efectivo. Es un conocimiento básico y yo quiero compartirlo con ustedes. Ustedes lo han visto muchas veces en algunas conferencias y sin duda se han preguntado ¿en qué cuadrante me encuentro yo? Muchísima gente vive en el cuadrante número uno. que es el cuadrante de lo importante y lo urgente? Siempre están en crisis... Siempre están con proyectos de fechas de vencimiento de reuniones, trabajos urgentes que tienen que entregarse hoy porque no previvieron anteriormente, ir al médico por un dolor muy fuerte porque ya tienen avanzada la enfermedad, reparar algo que se descompuso por falta de mantenimiento y que se requiere urgentemente que se resuelva. Hay gente que vive en el cuadrante número cuatro. Trivialidades, Llamadas telefónicas que no tienen ni siquiera un objetivo específico. Bueno, me voy a ir a sentar algún lugar para escapar un poco del estrés. Actividades de escape. Andar por el Internet chateando con cualquiera y hablando babosadas. Perdone usted la palabra babosadas, ¿no es cierto? Messenger, chismes, etcétera, etcétera. Hay otros que viven en el cuadrante número tres. Generalmente están siempre en interrupciones, en llamadas telefónicas, en correspondencia, informes, reuniones que no necesariamente les incumben a ellos, juntas a las que llegamos urgentemente y que después de estar dos horas nos damos cuenta que ni tiene ningún sentido estar allí, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que un líder debe desarrollar? Es el cuadrante número dos, lo no urgente, pero lo importante. En primer lugar debe aprender a planear, debe aprender a preparar y prevenir las cosas con tiempo, debe clarificar los valores que lo mueven a hacer lo que hace, debe catalizar el poder interior de sí mismo para poder llegar a los objetivos que se procura para sí mismo, debe convivir con su familia, el núcleo más importante de la sociedad, todo lo preventivo como ir a un chequeo médico de rutina o llevar el, el automantenimiento preventivo, es clave para desarrollar liderazgo efectivo. La preparación y el estudio son claves. Me vas a perdonar, pero si no has estudiado en los últimos seis meses algún tema relacionado a tu trabajo, a lo que te interesa, a los proyectos que tú tienes, es porque no estás en el, en el cuadrante número dos. Entonces es importante ahora, después de esta charla, yo quiero que tú te sientes y hagas un trabajo de introspección respecto a lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Porque si no estás en el cuadrante dos, estamos en problemas. Tu liderazgo va a tener, de alguna manera, alguna cosa que vas a tener que lamentar en el futuro. Algunos errores en el liderazgo. No saber leer el tiempo y las circunstancias. Dedicarle más tiempo a lo que no es importante puede traer consecuencias catastróficas en el liderazgo. Dedicas tiempo a lo que no debes dejando de lado lo que sí debes. Es un problema en el liderazgo. Podrías perder oportunidades claves y dejar crecer peligros que deberías enmendar. No te ubicas en el tiempo. Te pones a apagar fuegos grandes minimizando los pequeños. Cuando te das cuenta, los pequeños ya crecieron y finalmente terminaste con las energías totalmente destruidas. Segundo, distraerse en situaciones que no están dentro del plan de acción de un proyecto. Discontinuidad. Oh, lo hago si es que puedo. ¿Cuándo puedo? No hay monitoreo por atender emergencias. Estás atendiendo emergencias permanentemente y no estás monitoreando lo que estás haciendo permanentemente. No seguir un plan definido puede ser un error de liderazgo. Divagar en temas no planeados o no planteados también. Errores de liderazgo. No enfocarse en lo que se debe. Escúcheme bien, la falta de enfoque es la falta de capacidad para liderar. Si un líder no tiene enfoque no tiene una visión permanente, continua, de lo que realmente quiere lograr, ese liderazgo se cae pronto. No tener claro el objetivo es falta de enfoque. Incluso si no tienes enfoque, puedes perder el rumbo. Un día yo perdí el rumbo de mi vida y terminé 13 días sin comer. Quería quitarme la vida. Por una falta de enfoque. En la falta de capacidad para autoliderarse. Entonces escribí un libro que se llama Mi Yo Exitoso. Un libro que me ayudó a entender que si tú no tienes autodisciplina y autoliderazgo, puedes perder el rumbo y tu liderazgo se va a la nada. Cuarto, no capacitarse. Una señora me dijo el otro día, doctor, hablar con usted me encanta porque usted sabe de todo es que no es que sé de todo, sino que permanentemente estoy capacitándome. Y no estoy diciendo que yo sé todo y que soy más que ustedes, no, sino que estoy diciendo lo que yo hago y lo que yo conozco. No se sienta mal porque me uso como ejemplo. No tengo ningún interés de ser ni aparecer mejor que nadie. Simplemente, si tú no te capacitas, pierdes tiempo, pierdes tu liderazgo. La falta de crecimiento cognitivo, información mental es el mejor camino para el fracaso. Si tú no tienes conocimiento, no triunfas. La no actualización ante los cambios genera falta de capacidad para ejecutar proyectos. El aprendizaje es clave para la sostenibilidad es el objetivo en un proyecto definido. Tienes que aprender, tienes que capacitarte. Dale importancia al aprendizaje, porque si no lo haces, puedes perder tu liderazgo. No dedicarle tiempo a potenciar el talento humano es otro problema que nosotros tenemos. Tú tienes un talento, los liderados tuyos tienen talento, hay que potenciarlos. Dedícale tiempo a eso. Este trabajo que estoy haciendo yo para ustedes es para potenciar el liderazgo de ustedes, si ustedes así lo quieren y si ustedes también quieren aprender. ¿Por qué lo importante es importante? La importancia de lo importante está en el hecho de cuán relevante y determinante es aquello que se da importancia para el logro de un objetivo. Quiere decir que no será importante aquello que no es relevante, aquello que no es determinante para lograr el objetivo, pero aquello que sí lo es, será importante para mí. Por ejemplo, los hijos y el tiempo que dedicamos con ellos. He tenido el privilegio durante mis 40 años como conferencista de dedicar muchísimo tiempo a charlas para padres. Y siempre les he dicho a los padres, ¿a qué dedica usted su tiempo? A trabajar, ¿cierto? A acumular dinero. Muy bien. ¿Usted tiene una casa ahora? Sí. ¿Tiene un auto ahora? Sí. ¿Usted tiene a sus hijos de la mejor universidad? Sí. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado usted con ellos? Bueno, muy poco. Es que estoy trabajando para que ellos lleguen a ser buenos profesionales. Yo siempre les comento a los padres, si tú le das a tus hijos casa, comida y todos los privilegios de este mundo, que son materiales y no pasas tiempo con ellos, el dinero que has acumulado te servirá para contratar los abogados para que tus hijos te ayuden de un problema de drogadicción, de un problema de cárcel, de un problema de algún maltrato que ha hecho en la sociedad. Dedícale tiempo a lo más importante. Dedícale tiempo a lo que es relevante y determinante para lograr el objetivo, que es la educación y la formación de tus hijos. Por ejemplo, en el negocio, tiempo de duración, dedicación y empeño. Si tú tienes un negocio y no le pones el ímpetu que requiere, porque es algo relevante para el sostenimiento de tu familia, no vas a lograr nada. Te vas a quedar en el stand-by. La profesión y la determinación para dedicarle tiempo y sacar el título, para lograr, es importante. Yo conozco personas que están estudiando 10, 15 años en la universidad y no terminan. ¿Por qué? Porque no consideran la profesión como algo importante. Tú tienes que determinar qué es relevante y determinante para lograr tus objetivos. ¿Por qué lo no urgente es clave? Porque trabajas en el campo de la previsión. Trabajar en la prevención es clave. Muchos de nosotros no estamos interesados en la prevención. Vivimos simplemente atendiendo las emergencias y eso no hace un líder. No te dedicas a apagar fuegos que aparecen y te distraen. Te enfocas y no pierdes la visión del propósito que tienes en la vida. Nunca olvides el motivo que te llevó a tomar y ejecutar un proyecto. Si olvidas la razón, olvidarás el objetivo. Lo voy a repetir porque eso es importante. Muchas personas comienzan un proyecto con mucha alegría y al poco tiempo se opacan. ¿Por qué? Porque se olvidan de la razón que los llevó a tomar ese proyecto como suyo. Nunca olvides el motivo que te llevó a tomar y ejecutar un proyecto. Si olvidas la razón, olvidarás el objetivo, perderás el camino. ¿Por qué lo, lo, lo no urgente es clave? Porque vives resolutivamente, quiere decir que estás resolviendo las cosas antes de que suceda, te estás preparando. No dejas lugar a lo incierto, la incertidumbre siempre está, eso es cierto, porque siempre está lo impredecible, los imprevistos, el cambio. Pero no dejes que estos te sorprendan. Por eso dedícale a lo no urgente primero para que puedas resolver las cosas cuando se presenten. El cuadrante 2, como hemos mencionado, haciendo una pequeña revisión para ir concluyendo nuestra charla de esta noche, no tiene nada que ver con lo urgente y lo importante, ¿ah? ¿eh? Aquí se distinguen por su nivel de prioridad real y por ello la empresa debe tomar partido y hacer hincapié en la gestión y el seguimiento de las tareas para evitar esas alteraciones. Pero en lo no urgente e importante, se trata de actividades que no son decisivas a corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo. En este cuadrante están todas aquellas tareas que no son de vida o de muerte, pero sí resultan determinantes para la calidad de vida o el bienestar que quieres lograr. La salud, por ejemplo. De la salud depende todo y es importante cuidarla. Los efectos de no hacerlo solo se ven a largo plazo y pueden ser devastadores Devastadores. Número dos, preparación y prevención. Tiempo dedicado a construir lo que será necesario en el futuro. Adquisición de conocimientos, actualización, preparación para el cambio, etcétera, etcétera, que son sumamente importantes para lograr un liderazgo efectivo. El próximo tema que tenemos para ustedes se llama facilitar el camino para tu equipo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Ahora es la oportunidad. Esto es un tema continuado. El próximo miércoles, ¿cómo facilitar el camino para que trabajes en equipo? Es nuestro propósito desarrollar cuatro temas que te permitan a ti ser un líder exitoso y efectivo. Muy bien. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta audible? Prenda su micrófono y con gusto le contestamos. Si quiere puede hacerlo escrita. Adelante, Fudrini. Adelante. Muy buena noche, este, buenas noches, Boris. En realidad estoy hablando un poco bajo, porque acá son las 3 de la madrugada. Sin duda. Y tengo Gracias. un familiar que está al costado. Sin embargo, quiero hablar porque me parece gran importancia en el corto tiempo que he escuchado, he aprendido cosas de gran interés que pienso usarlas para mis trabajos diarios a veces uno cree o algunos creen que ya conocen eh, todas estas cosas pero sin embargo me acabo de dar cuenta que no es así me estoy despidiendo porque es urgente despedir. Un abrazo y hasta otro día, Boris. Gracias, Abraham, gracias. Dios te bendiga. Desde Suiza, un abrazo para ti. Muy bien, es verdad, no importa la edad en que tengamos. Él es un hombre adulto, un politólogo muy importante, un escritor. Eh, estaba con nosotros hoy porque ha visto nuestra invitación. Y la verdad, qué privilegio poder escuchar de parte de él que a su edad. Todavía hay cosas que podemos aprender. Eso es lo importante. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar, dar alguna acotación, alguna pregunta? Con mucho gusto. Adelante. Hola, Boris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es nada más recordarnos lo básico, lo que tenemos que hacer. Es algo muy importante que alguien nos esté recordando siempre. El camino, porque como tú lo dices hace rato, llega el momento que se pierde uno. A veces de tanta información o de poca información. Hoy, hoy me quedo con más sabor de boca, más claro. Pues tenemos que seguir luchando y preparándonos para el camino de mañana, para el que viene atrás. Porque hay mucha gente que te va a seguir, pero si tú te equivocas, se van a equivocar todo detrás de ti. Entonces, es una responsabilidad muy grande que tiene que tener la persona que está al frente de una conferencia. Gracias y Dios te siga bendiciendo eternamente. Gracias, Víctor, desde México. Un abrazo para ti. Buenas Adelante, noches, Johnny. Querido Boris, eh, un saludo para todos los que entraron a esta conferencia. Pues, muchas gracias por compartirla y, y me hace recordar ¿no? que yo no soy uno más del montón, que no soy un mediocre y que soy un un trabajador diferente, un trabajador distinto a todos los demás, y me ayuda pues para poder ir mejorando y poder también compartir con las personas que a veces tenemos a cargo. Gracias. Qué bueno, Johnny. Un abrazo para ti este Ecuador. Saludos. ¿Alguien más? Prenda su micrófono y díganos lo que usted piensa. Rafael, adelante. Pues muy buenas noches aquí, con el gusto de saludarlos acá en Estados Unidos. Ahorita somos las las 7 de la tarde eh, pero estoy oyendo muy, muy interesante tema eh, que aparentemente no, no, creemos, creemos saberlo aparentemente y no, cada día aprendemos más Boris, muchas gracias muchas gracias por tener la atención de, de darnos estas conferencias, gracias Sí Rafael, gracias desde, desde Estados Unidos, California supongo, estamos a unas dos horas allí saludos sí, y abrazos bienvenido, alguien más Prenda su micrófono y diga lo que piensa. Gloria, adelante. Gracias, sí. Gracias Boris. Eh, se aprende mucho de ti. Se aprenden muchas cosas buenas de ti. Eh, estoy convencida de que eh, realmente trabajar va a ser un privilegio para mí y estar junto a un equipo de trabajo, junto contigo, junto con todos los que están en el equipo va a ser, pues, muy bueno, satisfactorio. Y tenemos que prepararnos, tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir este, uh, capacitándonos, ¿no? Siempre la capacitación te hace recordar de que a veces hay errores, ¿no? Hay errores que, ah, ya, mira. que pasan, que pasan, pero bueno, mmm, tenemos oh, la fuerza necesaria para seguir avanzando, para seguir uh, uh, logrando lo que uno quiere. Especialmente, especialmente cuando tú identificas qué es ¿Sí? lo determinante y relevante y le das el tiempo que se requiere. Esa es clave, Gloria. Si tú logras identificar eso, vas a lograr muchas cosas en la vida. Eso es la clave. ¿okay? Un liderazgo que identifica lo relevante y lo determinante, le da la importancia necesaria, y verás que las cosas comienzan a suceder, a suceder casi milagrosamente. Y cuando miras para atrás y dices, ¡Wow! ¿Cómo he construido esto? La continuidad, la convicción, la dedicación te llevaron en el tiempo a ir construyendo lo que después vas a ver como cosecha. Esa es la clave. Gracias. Ah, por... Sí, gracias. Gracias a ti gracias, y a todos. Gracias. ¿Alguien más? Dos opiniones más. A ver. No, no me está llegando es muy bien. Parece que ya no hay opiniones. Algún comentario de su parte. ¿Cómo le ha ayudado esta conferencia esta noche? Dos personas que den su testimonio de cómo les ha ayudado a la conferencia de dedicar a lo más importante, lo que realmente es relevante para su vida. Adelante, Huawei y 5 No sé cómo es tu nombre. Teodosio, Teodosio. ¿Cómo estás Teodosio? Gusto de saludarte. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, excelente, doctor. Porque yo había emprendido todos los pasos, pero hay momentos que uno se relaja. Y con, con esta recomendación, ponerme las pilas, doctor. Estoy muy agradecido, por, doctor, para ponerme en práctica qué, ahora. Qué bueno, Gracias, me alegra señor. mucho. Sí. Teodosio es un hombre ya este, que peina peinacanas, nombre de experiencia en el trabajo diario. La verdad que siempre es una inspiración para mí. Adelante, Gisela, adelante. Hola, Boris, buenas noches. Buenas noches, eh, distinguida concurrencia de aquí de emprendedores. Eh, bueno, con este taller de hoy, con esta capacitación en realidad, Ajá. considero que básicamente... Eh, prácticamente, mejor dicho, esto es como un manual, lo que, eh, eh, la capacitación de hoy día prácticamente es como el manual del líder, eh, y eso que estamos empezando, porque he visto que hay cuatro fechas de, sí. ¿no? de, eh, de esta capacitación, entonces yo estoy fascinada con, con estas eh, capacitaciones que tú eh, cada semana nos brindas, no eh, sobre todo porque un verdadero líder eh, sirve, ¿no? Y eso es lo que tú estás haciendo con nosotros. Yo, eh, hoy día, realmente he sentido, se o sea, he tomado apunte de todo lo presentado, de todo lo que he podido escuchar, y eh, realmente lo siento como un manual porque definitivamente voy a revisar esto día a día, ¿no? Porque eh, es como que lo fundamental para poder liderar, ¿no? Qué importante, por ejemplo, es centrarse en lo importante. No, o sea, todo lo que tú has ido diciendo o sea, la valoración del tiempo, esa toma de decisiones, eh, trabajar en un entorno ordenado, eh, saber qué es lo que se quiere hacer, tener las metas claras, tener ese cuadrante, poder ver realmente en qué cuadrante estoy, si yo me siento líder, eh, realmente si estoy en el cuadrante de líder o, o en qué cuadrante estoy, ¿no? definitivamente te agradezco porque miras esto es solamente el inicio de acá todos vamos a salir pero graduados como los más en liderazgo porque estas clases estas estas capacitaciones están imperdibles no muchísimas gracias Gómez. te comento algo la verdad yo soy un agradecido de la vida porque en las veces que he hablado contigo he hablado con Víctor con Johnny y con los que están aquí esta noche Domitilo los que nos acompañan Sí, una cosa que a mí me encanta es aprender. Y esa es una de las cosas que un líder tiene que hacer. Y yo no me voy a cansar, aunque me digan que no lo haga, que no mira, que la gente no te paga, tú dedicas demasiado tiempo y que mira que pagas un Zoom y no te devuelven nada. No, no me preocupo de eso. El interés no es el dinero. El interés es la realización que tienes como ser humano de trascender en los demás. Tú te imaginas esta noche, Gisela o Víctor, termina la reunión y te pones a pensar y dices, caray, ¿cuánto tiempo he perdido en esto? ¡Wow! Aquí podía haber hecho esto y no lo logré. ¡Bárbaro! ¿Cómo pude hacer esto? O mirar el otro lado positivo. ¡Ah! Por eso logré esto otro. ¡Qué bueno que lo logré porque realmente le dediqué! Esto, esto me pareció relevante y le dediqué tiempo. O sea, eso es el privilegio de estas capacitaciones. Yo estoy seguro que el líder Jesucristo no hubiera pasado tres años y seis meses con sus alumnos, los discípulos ineptos. Eran rudos. Perdónenme que le diga la palabra, eran brutos los discípulos de Jesús eran brutos venían de ser pescadores, venían de, de ser, uno de ellos era ladrón mentiroso así los juntó y caminó con ellos durante tres años y seis meses simplemente dándoles conocimiento ¿y qué logró? yo les hago una pregunta a ustedes señores líderes ¿quieren tener éxito en su liderazgo? Compartan conocimiento. No compartan solo estrategias comerciales, estrategias y manuales, como dice mi querida Gisela, que tengan que ver exclusivamente con asuntos netamente materiales. Hay algo más importante y relevante que es el conocimiento humano. Y cuando tú pones en la mente el conocimiento, ese conocimiento transforma el liderazgo para el éxito. Todo lo que yo aprendí en las charlas, en las conferencias. Yo estuve en Brasil hace más o menos unos dos años y medio atrás y escuché una conferencia de pie. Me dormía porque estaba cansado del viaje, pero me puse de pie y escuché la conferencia tres horas de pie. Y lo que aprendí allí nunca voy a olvidar. Una cosa interesante que nunca voy a olvidar, que todavía lo voy a recordar el resto de mi vida, es que cuando tú llegas al éxito, no es que cambias, sino que se potencializa lo que tú ya eras. Si eras mentiroso, vas a ser más mentiroso. Si eras fraudulento, vas a ser más fraudulento. Si eras perezoso, vas a ser más perezoso. O sea, el liderazgo no es que te cambia, sino que potencializa lo que tú ya eras. Y ahí yo comencé a preguntarme, ¿qué soy? ¿Qué fui? ¿Cuánto éxito quieres tener en tu vida, mi querido líder, esta noche? Nos quedamos 24 al final de esta charla. Yo te hago una pregunta esta noche y quiero que lo tomes muy en serio. ¿Qué no has estado haciendo por el cual tú no has estado logrando lo que tú quieres? No pienses idealísticamente. No te pongas en tu mente, ¡ay, que tengo que alcanzar este ideal! No, los ideales nos paralizan porque están muy lejos están en lo perfecto, en la estratosfera. No te dediques a pensar en la estratosfera. Comienza a mirar tu realidad. Cuando el Dios Todopoderoso se encontró con Moisés en el azar saliendo le preguntó ¿qué tienes en la mano? Pregúntate tú, ¿qué tengo en la mano para hacer? A la cual tengo que darle importancia. Y cuando él dijo, tengo una vara, entonces el Todopoderoso le dijo, con esa vara vas a libertar un pueblo. tan loco con un palito? Sí, con ese palito. Eso tenemos que aprender los seres humanos. A darle importancia a ese talento que está dormido en ti y que tú no te la crees. Porque te crearon un paradigma de que no, tú no eres un profesional, tú no has sacado tu título, tú no has pasado por la universidad, o tú tienes tu título pero no, no puedes hacer otra cosa, tienes que dedicarte solamente a lo que has estudiado. No es así. Entonces tú tienes que aprender a buscar dentro de ti ese poder que tienes para sacar adelante lo relevante, lo determinante, para darle la importancia necesaria y tener éxito. Si tú eres un líder y quieres alcanzar éxito en tu liderazgo, comienza a potencializar todo lo que tienes y comienza a desvestirte de aquellas cosas horribles que dicen los demás que tú eres o que tú tienes o que, tú, o que ellos piensan que tú eres. Todo lo que los demás digan o no digan no importa. Lo que importa es lo que tú tienes y cómo puedes potencializar aquello que tienes. Dale la importancia que corresponde. Y muy pronto te quiero ver. Camino al liderazgo y ojalá nos encontremos un día y nos digamos mutuamente, gracias a esa conferencia, le di el tiempo que requería a lo más importante y logré lo que yo estaba buscando. Quiero terminar diciendo lo siguiente, y lo digo de todo corazón. No escuches mis palabras. Escucha tus pensamientos. No escuches lo que yo te digo. Escucha lo que tú tienes dentro de tu mente. Cuando tú logres el objetivo que te has propuesto, el único que será capaz de valorar el esfuerzo, las trasnochadas, los llantos, las alegrías, eres tú. Los que dirán siempre estarán a tu alrededor, tratando de destruirte, tratando de ensuciar tu camino. Pero si tú sabes cuál es el objetivo, si lo tienes claro y estás enfocado, nunca nadie sabrá el esfuerzo que pusiste para lograr lo que lograste. Yo me puse a escribir un día y se lo presenté a un alumno mío que ahora era un doctor. Quiero que mires mi libro, ¿qué te parece? Y él me dijo, doctor, lo van a patear si usted publica este libro. No juegues el partido de la conveniencia, juega el partido del esfuerzo, del sacrificio, de la crítica, de la pelea. Porque si no juegas ese partido, nunca alcanzarás el éxito, porque cada traba que el mundo te pone, cada palabra malintencionada que te ponen los demás, debe ser el trampolín para alcanzar el próximo peldaño y muy pronto alcanzar el éxito. Mi querido amigo, si has venido a esta conferencia hoy, espero que tu vida de aquí en adelante no sea igual a la anterior. ¿Y sabes qué? Cuando tú hagas y le dediques tiempo a lo importante, hasta vas a tener tiempo para perderlo cuando tú quieras, donde tú quieras, con quien tú quieras. ¿Por qué? Porque has logrado lo que tú querías. Y cuando uno logra lo que uno quiere, hasta puede darse el tiempo de tirarse en la playa durante 10 horas, mirar el sol y dejarse comer, si es posible, hasta las pulgas de tus dedos por, los, por las gaviotas que están en el mar. Te lo digo de esa manera para que se te grave, porque cuando tú tienes el logro que querías, puedes hacer con tu vida lo que quieras. No importa lo que digan los demás, mira hacia adelante, enfócate, ten claro tu objetivo y verás que pronto tu sonrisa será también la sonrisa que contagiará a otros para que sigan tu liderazgo. Un abrazo para todos. Gracias por el privilegio que me dieron de tenerlos esta, esta noche una hora y media conmigo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. No faltes. Un aplauso para ustedes. Y un gran abrazo para todos en diferentes lugares del mundo que nos visitaron el día de hoy. Buenas noches. Chau, chao.